Ya se informó de manera anticipada al municipio del Alto que ya no va más el segundo desembolso, una ampliación y que el desembolso vencía el 31 de mayo. a partir de nuestro ministro de Medio Ambiente y Agua Carlos Ortuño, se va a hacer una gestión de una nueva operación para continuar con el proyecto, pero ya cambiando eh, las reglas del juego. Como ustedes conocen, el repago del primer contrato de préstamo lo asumió el municipio del Alto, nuevamente tiene que asumir, sin embargo no solamente va a ser la construcción de la planta, sino debemos prever la construcción del emisario para que funcione la planta de tratamiento de aguas residuales de Tacachira. Además, que se va a solicitar desde el sector que la fiscalización la suma la entidad operadora, en este caso EPSAS. Estamos en esta movilización porque son cerca de 4 millones de dólares, donde había un financiamiento. Pues la alcaldesa no ha, no ha ejecutado rápidamente lo que es a través de ese básico, como son fiscal y supervisión por eso es que se ha este financiamiento, por eso nosotros estamos en desmovilización hasta que garantice hoy que se comprometa la alcaldesa, asimismo sí que se gestionen nuevos financiamientos. Si esa es la predisposición del Gobierno Nacional, en buena hora hay que saludar eso porque va a ser la tranquilidad de los vecinos y vecinas del Distrito 7 exclusivamente.